Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar con la quinta parte de termodinámica, esta vez vamos a trabajar las tablas de vapor pero basándonos en el sistema inglés. Ya hemos trabajado en el sistema internacional, como lo pueden ver en el video anterior pero ahora vamos a concentrarnos en aprender a manipular estas tablas cuando es el sistema inglés no siendo más, comencemos Genios, antes de comenzar quiero que por favor saquen el pdf donde tienen las tablas de vapor vamos a volver a utilizarlas, así que es importante que las tengan a la mano de igual manera tengan un cuaderno de notas para que anoten las páginas para que se puedan guiar dentro de las tablas Ahora sí, vamos al computador y empecemos el tema. Para comenzar el manejo de las tablas de vapor en el sistema inglés, debemos tener en cuenta que existen diferentes nomenclaturas. Entonces tenemos las tablas A4E, 5 e y aquí podemos ver, por ejemplo, para el agua saturada, la página 964, agua saturada a presión determinada, Vapor sobrecalentado, líquido comprimido. No olviden que estas páginas van muy relacionadas con el libro de Sengel, porque las tablas son tom tomadas de este libro. Entonces es muy bueno para que se correlacionen bien. Ahora, tabla A11E, refrigerante 13A saturado, página 976, temperatura. Tabla A12E, refrigerante 13A saturado, página 977 a presión determinada y aquí tenemos refrigerante 3A sobrecalentado. Podemos darnos cuenta también aquí tenemos la tabla del aire, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y por último oxígeno. Es importante sabernos ubicar en ellas. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Digamos que queremos analizar la primera tabla, miremos la tabla AE, entonces miremos que es la página 9.64, estamos acá, miremos 9.69, vamos desplazando más para atrás, 68, 9.64, la página 9.64, tenemos agua saturada a temperatura, si bajamos más, la 9.66 nos va a indicar agua saturada, pero en este caso sería a presión determinada. Empezaría desde acá, no olviden, empieza desde acá y aquí pues continúa. Ahora veamos ese refrigerante, el refrigerante 13. El refrigerante 13 lo encontramos en la página 9.76, vamos a la página 9.76, 9.70, seguimos bajando, vas abajo y encontramos el refrigerante 13A, mírenlo acá. Aquí está el refrigerante. A una temperatura determinada y tenemos todas las condiciones. Importante aquí, miren que ya nos cambia totalmente el sistema. Para volumen específico vamos a hablar de pie cúbico por libra. Este FT significa food en inglés, food al cubo, o sea que es pie cúbico por libra masa. La energía interna es BTU por libra masa entalpía, BTU por libra masa, y por último tenemos entropía, que es BTU, libra masa, grado, ranking. Y así podemos seguir analizando cada una de las tablas. Entonces tenemos que entender y ubicarnos bien. O sea que en este momento vamos a concentrarnos en trabajar en el sistema inglés. Empecemos resolviendo algunos ejemplos prácticos. Veamos. Comencemos con este primer ejemplo. Determine la energía interna BTU por libra masa, también la entalpía BTU por libra masa del agua a una presión de 100 psia y 440 grados Fahrenheit. Importante aquí. Cada vez que tengamos una presión que sea de este valor, en este caso psia, vamos a hablar de una presión absoluta. Entonces ese es la, el valor que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Con esta presión vamos a encontrar la temperatura de saturación. Vamos a hallar un TSAT. Y lo vamos a comparar con esta temperatura. Entonces vamos a tablas. Vamos a tablas y nos ubicamos para poder encontrar ese valor que queremos. Entonces tenemos lo siguiente. En tablas, como estamos buscando presión y estamos hablando del agua, vamos a ir a la página 9,66. ¿Por qué? Porque es agua saturada a una presión. En este caso, vamos a hallar esa presión que nos da el ejercicio. Y la presión son 100, vamos a buscar 100 psi Entonces vamos bajando y encontramos la temperatura. No olviden que esta casilla es de temperatura. Nos da 327,81. Descopiamos. Esto da 327. 81 grados Fahrenheit. No olviden que estamos hablando del sistema inglés. Si miramos las temperaturas, la temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Por ende, tenemos un vapor sobrecalentado. Esa es la condición que tenemos, un vapor sobrecalentado. Entonces, fijamos acá un poco, eso es sobrecalentado. Entonces, vamos a buscar esas condiciones. Volvemos a las tablas. En este caso, vamos de nuevo. Y vamos a vapor sobrecalentado, que sería la tabla A6C, que corresponde a la 968. Vamos un poquito más. Y en la 968 tenemos las condiciones de vapor de agua sobrecalentado. Entonces, no olviden que son 100 grados, PCIA y 440. Entonces, esas son las condiciones 100 y 440. Entonces vamos a la temperatura y busquemos que sea 100. Acá tenemos 15, 20, 40. Necesitamos llegar a 100. Y que sea 440. O sea que estas serían las condiciones de interés. Veámoslo de una vez aquí en el tablero. Que sería esta tablita que está acá. Entonces teniéndola acá. Tenemos que sería 440 y vamos a subrayar las propiedades. ¿Qué nos piden? No olviden lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos pide la energía interna y la entalpía. Entonces, la energía interna sería, en este caso sería EU, o sea que sería el valor de U. Entonces vamos a poner acá, 440 sería este valor, o sea que sería aquí. miren acá bien, 440. Y la entalpía sería este valorcito que está acá. Entonces, para que no nos confundamos, borramos este pedacito mejor y hagámoslo de nuevo. Entonces, acá estaría la energía interna y aquí la entalpía. Entonces, la energía interna equivale a 1136.4 BTU libra masa. Y tenemos que Ahora, la entalpía es 1227,8 BTU por libra masa. Quiere decir que hemos definido el estado termodinámico y que es un vapor sobrecalentado. Con esto daríamos por concluido este primer ejemplo. Veamos un siguiente ejemplo. Bien genios, espero que se estén familiarizando con las tablas del sistema inglés y que ya el sistema internacional haya quedado claro en el video anterior. Y si no, pueden volverlo a revisar para que afiancen temas. Bueno, vamos acá. Segundo caso, o segundo ejemplo. Determine la energía interna y la entalpía del agua a una presión de 500 psi y 200 grados Fahrenheit. En este caso vamos a hacer un pequeño cambio. Esta temperatura que está acá, le vamos a hallar la presión de saturación. Entonces vamos a 200 grados Fahrenheit, o sea que vamos a condiciones de saturación. En este caso, como es temperatura, nos vamos a la tabla A4E. Esa es la que nos interesa, la tabla 4E. Entonces vamos allá. Esa se encuentra en la página 964. O sea que estamos un poquito adelante, vamos bajando más para encontrarla. 9.64. Ya estando aquí, vamos entonces a esa temperatura que nos da el ejercicio, que son, recuerden, 200 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura que nos interesa. 200 grados Fahrenheit, bajamos. Y vemos que la presión equivale a 11.538. Entonces vamos a copiar ese valor. 11.538. 538 PsiA. Podemos ver que estas presiones son muy diferentes. Miren que esta presión supera a la presión de saturación. ¿Cómo la supera? ¿Qué condiciones tenemos acá entonces? Vamos a tener un líquido comprimido. Esas son las condiciones. Un líquido comprimido. Entonces, como tenemos un líquido comprimido, debemos buscar las condiciones del líquido comprimido. Entonces, vamos allá, vamos de nuevo a las tablas, que en este caso sería la página 972 y es la tabla A7. Vamos a mirar cuál sería. Bien, que es la página 972, nos falta poco para encontrarla. 970, 971 y 972. Tenemos agua líquida comprimida. No olviden las condiciones que son. 500 PSI y 200 grados Fahrenheit. Esas son las condiciones. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces vamos acá. 500. Y 200 PSI. Entonces tenemos que es 500 y 200 grados Fahrenheit. Entonces... 200 grados Fahrenheit y 500. Podemos ver que aquí encontramos estas propiedades. O sea que ya podemos trabajar con esta tablita y nos vamos a trabajar con ella. Entonces tenemos acá que sería esta. Entonces tomamos qué condiciones todas las que sean que combinen acá sería este valor que sería este Acá tenemos el volumen específico, aquí la energía interna, la entalpía y la entropía. Pero nos interesa solamente U y H. Entonces sería, los valores serían los siguientes: U equivaldría a 167,7 Btu libra masa y la entalpía sería igual a 169,24 BTU por libra masa. Si nos hubieran querido pedir, por ejemplo, un específico, ya lo tendríamos. Sería igual a 0,01667 pie cúbico por libra masa. O en caso tal, si quisiéramos la entalpía, también lo podríamos hacer. Que lo único que le interesaba al ejercicio era la energía interna y en la entalpía. Pero podríamos determinar también las otras propiedades. Veamos un tercer ejemplo que es muy, muy importante. Entonces, por favor, genios, mucho, muy atentos a este ejercicio. Veámoslo. Tenemos ahora este tercer y último ejemplo. Genios, mucho, muy pendientes de este ejercicio porque es muy importante. Determine la presión psia y la entalpía en BTU por libra masa del refrigerante 13A a 50 grados Fahrenheit y un volumen específico de 0,6243 pie cúbico por libra. Aquí cambia totalmente las condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una temperatura y tenemos un volumen específico. O sea que debemos comparar con propiedades de volúmenes específicos. Quiere decir que con esta temperatura vamos a hallar un BF y un BG. Y vamos a mirar en qué estado se encuentra. Porque puede estar en un vapor, en un líquido... Depende de cómo estén esas propiedades. No olviden eso. Ahora, vamos a mirar entonces. Vamos a 50 grados y buscamos ese valor. Entonces vamos a tablas. En este caso vamos al refrigerante 13A. Ese refrigerante se encuentra en la tabla A11 que es la página 976. Vamos entonces bajando un poco más rápido y vamos a la página 976. Y tenemos que a 50, tenemos el BF y el BG. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como podemos ver en esta tablita, que la hemos sacado de allí. Entonces, 50, tenemos estos valores. Tenemos BF y BG. Vamos a anotarlos entonces. El volumen específico del líquido equivale a 0,0127 pie cúbico por libra y el volumen específico de vapor equivale a 0,79136 pie cúbico por libra. Entonces como podemos ver este valor se encuentra entre estos dos, es mayor al líquido y menor al vapor. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos calidad, como está entre los dos hay calidad, entonces, como es en la fórmula cuando tenemos calidad, no olviden que el volumen específico es igual a un BF más XBFG. Vamos reemplazando estos valores. Entonces, tenemos que el volumen específico, no olviden que es 0,6243, esto daría 0,6243 igual al volumen específico de líquido, 0,6243. 0,127 más x por la diferencia, hagamos de una vez ese cálculo, la diferencia de vapor y de líquido sería 0,79 136 menos 0,0127 eso nos da 0,77866. Ahora esto que está aquí lo podemos pasar a restar, quedaría 0,6243 menos 0,0127 y esto que está multiplicando lo pasamos a dividir y así obtendríamos el valor de la calidad. Entonces hacemos el cálculo Restamos lo de arriba y lo dividimos por lo de abajo. Esto nos da que la calidad es de un 0,785. Entonces x es igual a 0,785, que es lo mismo que decir un 78,5%. Este es el valor de esta calidad. Ya hemos encontrado entonces este valor. Ahora vamos a hallar lo que nos piden. La presión en este caso nos va a ser la presión de saturación. Entonces a esta temperatura llamamos la presión de saturación. O sea que sería este valor que está acá. Entonces, lo copiamos acá. La presión va a ser igual a 60,175 PsiA, entonces siempre que tengamos calidad tenemos que resolver la presión de esta forma, a la condición, si acá fuera presión esta sería la temperatura y, y así sucesivamente, ahora miremos cómo sería la entalpía, entonces tenemos que utilizar la fórmula H, HF más X HFG, entonces tenemos que el hf lo tenemos, nos lo dan acá, miren que es este valor que está aquí, entalpía de líquido, que equivale a 28,131, y de una vez la diferencia de líquido y vapor que nos la dan acá, que sería esta. entonces podemos reemplazar esos valores. No olviden qué valor nos dio la calidad, 78,5. Entonces, reemplazamos estos valores. Daría 28,131 más 0,785 por 82. No olviden que las unidades va a ser BTU por libra, no lo olviden. Sería 28,131 más 0,785 por 82. Eso nos da el valor de 92,501 BTU libra masa. Este sería el valor de la entalpía. Y este, pues ya sabemos que este fue el valor de la presión que nos pedía el ejercicio. Puesto que el ejercicio nos pedía presión y la entalpía en BTU por libra masa. Con esto daríamos concluido esta siguiente parte del curso de termodinámica. Espero que cada uno de los ejemplos y toda la parte de tablas de vapor haya quedado muy bien comprendida. Quiero que por favor para la próxima semana nos preparemos para lo que tiene que ver con el manejo del domo de vapor. Allí aprenderemos a poner las propiedades termodinámicas dentro de él y saber cómo se comporta